Todos que hay. Y dijeron claramente de que deben aislarse las personas, se desdijeron con los barbijos, volvieron a desdecirse, esta payasada cumple una sola función. Y es lo de manejarnos como si fuéramos estúpidos. Y esta estupidez nos está trayendo muertos, barrios aislados, ciudades hechas gueto. El, el, el, el agua en el barrio 31 se la cortaron. Dejar a la gente sin agua y está prohibido.